La convicción de que el momento que vivimos en Euskadi necesita de respuestas claras. De necesita respuestas claras en defensa de los derechos de las personas trabajadoras frente a la avaricia de las grandes empresas, en defensa de los derechos feministas frente a la ola reaccionaria y también en defensa de los derechos de la tierra frente a un modelo hiperconsumista que también en Euskadi está acabando con nuestra tierra. Se decía ya desde el ayuntamiento más pequeño de Euskadi hasta el Gobierno del Estado. Desde la experiencia del trabajo de control y de propuesta de nuestras decenas de concejales y concejalas en, la, en las oposiciones de los ayuntamientos al ejemplo del trabajo de los gobiernos municipales de Irún, de Rentería o de Durango. Hoy el PNV puede estar fuerte en las encuestas, pero es un partido débil en respuestas, es un partido que tiene respuestas... Tan caducas como el no estamos tan mal. Pero ese no estamos tan mal esconde una cada vez mayor privatización de los servicios públicos en Euskadi, una externalización de los servicios públicos que sirve además para alimentar las redes clínicas al servicio del partido, de ese partido. la sí. es que honek, eta honenak lortzeko lan egingo du noski. Eta gaur, Bari asko deia egiten diogu, gainontzeko, eskerreko alderdiei, eko berdeari eta baitare, koalizio honekin, bat egin nahi duten pertsona guztiei, batzeko, indatrak batzeko eta gobernoiek konkistetzera, hauteskunde hauetara, honetara, e, aurkezteko. E,